de los comerciantes de los empresarios y sustituyeran el falpo. Bueno. Miren por ti, de Manuel. Como no, hermano. Mire, nosotros hemos sostenido que no es verdad que por el Falpo no se hayan logrado. Se han logrado cosas. Se han logrado muchísimas cosas por la protesta que se han hecho. Pero nosotros hemos sostenido, y se lo hemos dicho a Raúl y a todo el mundo aquí. Dos cosas nosotros hemos dicho. La primera es que si bien es cierto, aquí se han logrado muchas cosas como el CURNE, por ejemplo. Aquí se logró que la UAS viniera hace muchísimo tiempo, realmente por, por lo que este pueblo hizo. Pero que me digan, yo se lo he preguntado a Raúl, ¿cómo es que los otros pueblos que no hacen huelga como Santiago, como La Vega o como otros, cómo que han conseguido lo que han conseguido si no hacen huelga. Y otra cosa que yo he sostenido aquí es que si la huelga fuera un método de desarrollo de los pueblos, entonces Licea al medio, Salcedo y Navarrete fueran tres potencias mundiales. No no las tres ciudades más desarrolladas de, de este país, sino las tres potencias mundiales fueran, si es por huelga. Sin embargo, las tres que yo mencioné son tres de los municipios más atrasados que tiene este país. Entonces, hay que analizarse. Tenemos que realmente analizarnos todos. ¿Qué es lo que necesitamos hacer si verdaderamente queremos un desarrollo para nuestro pueblo desde todos los sentidos. Porque ahora, quizás queremos decir, quizás queremos achacarle todo al movimiento popular. Pero en este movimiento popular hay mucha gente que realmente quiere el desarrollo de este pueblo que ha trabajado, que se ha sacrificado por este pueblo. Allá hay gente. Lo que tenemos que analizar no somos los otros. ¿Qué es lo que hemos hecho los demás? Vámonos con la próxima información, señor director. El apresamiento de Lubrián. Esa muchacha que ustedes ven allá a mano izquierda, el Lubrián. Ana Gabriela Maristán, conocida. Eh, ahí en el sector San Martín por el nombre de Lubrián fue apresada por la Policía Nacional acusada de pagar 150 mil pesos a Randy Joel Enrique alias El Mello que está prófugo y a Emanuel Lizardo alias Mamú que, a, que ayer se le conoció medida de coerción se le impusieron tres meses es el que está a mano el extremo derecho mamú que es este muchacho es el que ha cantado él canta mejor que Luis Miguel entonces en base a las canciones de él es que la policía ha armado este expediente según dice la policía porque no podemos decir que esto sea la verdad esto es lo que la policía ha armado como expediente en base a las declaraciones que mamú ha dado Mamón este que está al extremo derecho. ¿Qué es lo que ellos dicen? La policía. Que ese muchacho que está en el centro, que, que tiene el, el suéter rojo, fue muerto. Ese muchacho, Ángel Gabriel Maristán, alias Lubriere, fue muerto por el hermano de Eri Manuel Núñez Paulino. Eri Manuel Núñez Paulino, eh, el hermano de él, supuestamente mató a este, a este muchacho, Ángel Gabriel maritán alias Rubí, y en venganza ellos mandaron a matar a este otro, el que está sin camisa ahí en el centro, Giancarlo Núñez alias Chiquito. Vamos a ver cuando la policía presentó a esta muchacha, a Ana Gabriela Marizán, conocida como Lubrien. Mi amor, sobre estas acusaciones que te están haciendo a ti de participar en la muerte de una persona. Pero defiéndete, porque la policía te está acusando que tú eres parte de la muerte de una persona. De nuestra policía nacional, les informamos que agentes de nuestra policía apresaron a una mujer de 28 años por tener una orden de arresto en su contra, acusada como presunta autora de haber mandado a matar a un hombre. Hecho ocurrido en fecha 26 del mes 8 del presente año aquí en San Francisco de Macorís. La detenida es Ana Gabriela Marizán, Alia Lubreani, de 28 años quien reside en el sector San Martín de esta ciudad. Viene el informe que la joven Lubrián fue apresada por nuestros agentes mediante una orden de arresto en su contra, señalada como presunta autora de haber sido la persona que conjuntamente con el hoy occiso Carlos Ramírez Ortega, alia Carlitos Ia, supuestamente pagaron la suma de 150 mil pesos a los nombrados Randy Joel Enrique, alia El Medio, y en Manuel Lizardo, alia Mamut, este último sometido en fecha 24 del mes 10 de este mismo año, para cometer el hecho. En venganza, porque en fecha 26 del mes 10 del año 2016, el nombrado Eric Manuel Paulino Moya, hermano del hoy occiso Giancarlos Carlos Núñez Quiquito, diera muerte a Ángel Gabriel Marisán, alia Lubiel, hermano de la detenida, por lo que será puesta a disposición de la justicia. Como decíamos, a Mamú le fue conocido en tres meses de medida de coerción en el día de ayer. Mamú es Emanuel Lizardo, que la policía lo apresó, acusado de la muerte, como decíamos, de Quiquito ahí en el sector San Martín. Nosotros creíamos que con la muerte de Carlito ya se iban a parar las muertes en el sector San Martín, que hace tiempo que se están matando uno con otro, ahí lo de los puntos de droga, y ese grupo de que yo te mato uno y, yo, y, y después yo te mato otro, y la policía bien gracias porque la mayoría de estos casos no se investigan, por más que usted vea, esto no llega a conclusiones. Vamos a ver a, a Mamú cuando lo presentó la policía. ¿Qué sucedió joven, ¿de qué te están acusando? Que, que yo que ver ese hecho. Y... ¿Dónde te encontrabas tú ese día cuando pasó ese hecho? En la ¿Cómo es tu nombre joven? Tú no tienes que ver nada con esta muerte. ¿Qué es satisfacción tú tuviste en esa muerte? ¿Tú eres chofer? Sí, sí.